Bueno, pues acabamos de firmar con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana un acuerdo en el marco de la Comisión Bilateral de la Unidad Autónoma con el Gobierno de España para la ejecución de fondos europeos, un acuerdo importante en el que bueno pues eh, la Junta de Castilla y León asume el compromiso de eh, ejecutar nada menos que 914 viviendas en cohousing para menores de 35 años o menos de 35 años en Castilla y León, en numerosas ciudades de Castilla y León. Es un acuerdo en el que el compromiso es, a través de una financiación de, 40,3 millones de fondos europeos y 41,3 de fondos propios de la comunidad autónoma de la Junta, que pone la Junta de Castilla y León eh, pues erigiremos esas viviendas, son viviendas en co-housing, edificios eh, con viviendas de consumo casi nulo, casi passive house, eh, apartamentos de 60 metros con dos habitaciones, eh, dos baños un salón, una cocina y con zonas comunes para eh, máquinas de vending, para compartir, para aparcamientos, eh, para lavandería para una serie de, de espacios comunes para los jóvenes. ¿no? Queremos que Castilla y León sea una tierra de oportunidades, lo es y queremos que lo sea especialmente para los jóvenes y para ello tenemos que darles la posibilidad no solo de, la, de actividades económicas que les permitan quedarse en Castilla y León, sino también un acceso fácil a, a vivienda y desde luego esto es un acceso en condiciones de un alquiler con un límite cuantitativo muy inferior, en torno a un 30 o un 40% inferior al de mercado en viviendas de primera calidad que va a permitir, repito, que los jóvenes aniden sus proyectos de vida en Castilla y León. Por lo tanto, es una gran noticia. Son 914 viviendas, pero no va a quedar ahí. La intención es llegar a las 1.224, por lo tanto, estamos trabajando para la firma de un segundo eh, acuerdo y que, por lo tanto, al final, pues, sea eh, esas 1.225 viviendas con un importe total de en torno a 115 millones de inversión. Eh, 55 serán de la Unión Europea y otros eh, tantos eh, serán de la Junta de Castilla y León. Y ese es el objeto que nos ha traído hoy aquí a Madrid.